Saludos, soy Israel Banguera. en esta hora les quiero ayudar a, eh, a optimizar el ordenador para que no nos consuma internet sin estar eh, utilizando o usando el servicio, entonces eh, la cuestión es que en este momento tengo el ordenador sin ningún programa, sin ningún consumo de internet, o sea no estoy en internet en estos momentos. o sea lo tengo conectado en internet pero no estoy cargando ninguna página no estoy en facebook, no estoy en youtube, en ninguna página entonces el ordenador debe estar en 0% del consumo de internet debido a que yo me no estoy usando el internet entonces la idea es optimizar el consumo de internet para que el internet corra más rápido ya que estamos en esta situación de la pandemia entonces todo el mundo está conectado y el internet es un poco lento entonces todo va a servir para que no consuma internet y necesariamente y les pongo un poquito más rápido. Entonces, el mío en este momento está en 0%, debido a que yo lo tengo optimizado. Entonces, lo he optimizado, he arreglado todo para que no me moleste. Entonces, cierro los programas que consumen internet en segundo plano, como programas de notificación. Todo eso desactivo las notificaciones para que no me consuma más internet. Bueno, notificaciones consume. Entonces, una vez que aquí, que cierren todos los programas que estén así como está en mi ordenador van a dar clic derecho aquí en la barra de tareas luego clic en administrador de tareas y aquí debe estar el internet en 0% miren red 0% consumo internet 0% así deben de tener ustedes el ordenador, si aparece algún programa, si aparece que está en 2, 3, 5 o 20% ustedes van a buscar el programa que está consumiendo internet y lo van a cerrar, ahora les muestro cómo hacer para que eh, lo encuentren entonces en este caso voy a ejecutar en un navegador, uno de mis navegadores, y debe pasar de 0 a 1 o a 2%, debido a que lo voy a poner a, a, a consumir internet. Entonces, voy a, a, a ingresar a Facebook, voy a minimizar aquí, y aquí paso de, de, de, paso, a, a de 0, paso a 1% de 0 pasa a 1% y máximo debe pasar a 2%. Debido a que eh, no estoy ya está consumiendo internet, si en el caso de usted aparece eh, que está en 1 o en 2, 3, 5 por 6 por ciento y, y consumo internet, y usted la verdad no están consumiendo, lo que deben hacer es buscar el programa que está consumiendo internet en segundo plan y cerrarlo. En mi caso, voy a cerrar este, si sí lo estoy usando, pero voy a hacer el ejemplo eh, con este. Entonces, ustedes que hacen clic derecho finalizar tarea una vez finaliza en tarea no tiene que, no tiene por qué pasar de 0 a 1 por ciento a la verdad el aumenta a medida que nosotros estemos usando el, pro, en, en el en la plataforma de facebook que fue el caso que puse como ejemplo ahora pero como no lo estaba usando solo pasaba de 0 a 1 por ciento pero en el caso de ustedes si no están usando el programa y se está ejecutando en segundo plano Dan clic derecho, finalizar tarea y luego dan clic en inicio. Y aquí el inicio, los programas que se ejecutan solo. y están consumiendo internet, ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, en mi caso, este la, la nube de Adobe, Creative Cloud, consume internet. Entonces, yo que hice, para cuando inicie el computador, para que este programa no se inicie junto con el computador, lo deshabilité. Di clic, el les va a aparecer así te dan clic en él y luego dan clic en deshabilitar entonces aquí salen deshabilitados miren que aquí me salen todos estos deshabilitados deshabilitados deshabilitado. por eso eh, así he optimizado mi internet y no me consumen eh, eh, mira aquí en estado salen todos deshabilitados Este sale habilitado pero lo necesito de este modo entonces así optimizan el internet y no les consumen estos eh, programas internet en segundo plano y el internet se mantiene en 0% y cuando ustedes lo vayan a usar va, va a estar rápido para el programa que lo estén usando debido a que eh, solo va a consumir ese programa entonces en mi caso ingresé a Facebook y fue todo rápido debido a que solo él estaba consumiendo internet, solo eh, este programa entonces de esa forma optimizan el internet, se van a inicio y deshabilitan los programas que les estén consumiendo internet y si es un programa, hay un programa que consume mucho internet y es un programa que es prácticamente peor que un virus se llama Acromium, es parecido a Google Chrome pero es como difícil ese Acromium tiene que, para pues, a la hora de desinstalarlo no se va a dejar si no lo cierran acá primero, primero la finalizar y luego cierran rápido y lo desinstalan, ese programa no es bueno consume muchos recursos de, de memoria, disco duro e internet también, responde, consume mucho CPU entonces, de esta forma eh, optimizan el ordenador para que se mantenga eh, bien. Y cuando vayan a, a, a usar el internet con algún programa, le va a correr rápido porque eh, no, no hay otro programa de segundo plano con el internet, sino solo el que ustedes están usando. Entonces, eh, correrá un poco más rápido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quería eh, ayudarles con eso. Me gusta pensar en qué ayuda, qué ayuda. Y se me, se me ocurrió eso ya que a mí me funciona todo rápido entonces quise compartir con ustedes este tutorial no olviden de suscribirse y activar la campanita para cuando suba yo otro tutorial ustedes estén al tanto chao y si tienen alguna consulta me la pueden hacer en la descripción de este tutorial y les dejo el grupo todo para que me contacten fácilmente yo respondo cuestiones de chao